Muy, muy rápido, uh, no se trata de curso, se trata de una, más bien de una notificación. He puesto en, en el blog uh, una serie de páginas nuevas, una que se llama uh, acorde otra que se llama uh, Melodías y Licks, otra que se llama Escalas, otra que se llama Recursos Técnicos, y uh, gracias a que he encontrado uh, por fin una, un sistema de poder hacer tabulatura. En un disco duro he encontrado un tablet ahí chunguillo, pero que me permite hacer tabulatura, y con eso me he puesto manos a la obra, entonces ahí podréis encontrar eh, tabulaturas para muchos de los vídeos que, que podéis ver aquí y básicamente eso, no, no hay más ¿vale? eh, simplemente notificación, haceros saber que el blog está activo y que en el blog estoy lo estoy remodelando un poco y he agregado esas páginas con un montón de tabulatura y nada, con eso me despido Adiós